Si se fijan, estamos en una etapa fundamental de la construcción. Aquí en el terreno de Punta Cana, de Vistacana, en el terreno de Juan Bautista, es fundamental empezar por los sondeos. Vamos a tomar los planos arquitectónicos de la casa, vamos a hacer una triangulación y vamos a hacer los puntos en donde se va a descargar el peso de la casa al subsuelo. Y es importante que en cada punto hagamos una perforación para conocer qué tenemos debajo, a qué profundidad está la roca. ¿A qué nivel está nivel el nivel freático ¿Qué tipo de suelo tenemos abajo? Para saber, según esta sugerencia, qué tan rápido drena el agua cuando llueve o qué tan aciso okay, es el material que tenemos. Y en función a estas combinaciones, estos sondeos, estas muestras de tierra, se mandan al laboratorio y el laboratorio nos hace las sugerencias para el tema del de diseño estructural, específicamente en las fundaciones, de manera que la casa pueda garantizar en el tiempo, que pone una seguridad tanto de estructura, ¿ok? como de futuro agrietamiento o deslizamiento que pueda tener la estructura en función a una mala práctica. Entonces es muy importante esta parte del de estudio geotécnico fundamental.